Pues muy buenos días, Pedro Pablo. Hola, Pedro, buenos ¿qué tal? Eh, bueno, os, eh, os voy a presentar un poco a Pedro Pablo para los que no lo conozcáis, aunque siendo un máster de Universo como es, raro sería. Eh, Pedro Pablo es ingeniero en informática por la Universidad de Alcalá y lleva trabajando más de tres años como Enterprise Cloud Architect eh, Global en Google. No obstante, en su vida anterior, eh, aunque igual no quiere reconocerlo, trabajó casi 20 años en Microsoft, pasando prácticamente por todas las soluciones existentes en el mercado. Eh, Visual, SharePoint, Azure... Solo le faltó ser parte del equipo de, de Clip en el Office. Pero si por algo se le reconoce a Pedro Pablo pues es por ser un auténtico gurú de todo lo que tiene que ver con el club y los datos. Eh, donde ha trabajado mano a mano con grandes multinacionales para, para aconsejarles y, y llevarles de la mano en sondadura por la nube. Precisamente hoy nos hablará de cómo manejar los datos al estilo de Google, eh, viendo las últimas novedades que nos depara BigQuery y otros trucos de, de, su, de su recámara. Eso es. No sé, Pedro Pablo, si te voy a hacer un poco de spoiler en lo que vas a hablar a continuación, pero nos gustaría, entre una de, de las cosas brillantes que se han presentado este año ha sido BigQuery Omni. Eh, ¿Vas a hablar de ello o no vas a hablar de ello? Te pregunto. Sí, sí, voy a hablarlo y lo pensaba enseñar, sí, sí, claro. ¡Spoiler! Fenomenal. Spoiler. Spoiler. ¡Spoiler! alert! Vale, pero solo queríamos hacer una pequeña reflexión, porque esta solución de BigQuery, que luego nos contarás, eh, se ha metido dentro de todo lo que es Anthos, y entonces, porque claro. hasta ahora Anzos está, eh, siempre que se hablaba de ellos se hablaba como estos Kubernetes, pero en diferentes sitios. Pero de repente está cambiando la perspectiva de decir, no, no, espera, Anthos va a ser una solución que incluye muchas más soluciones que sean del estilo multicloud, hybrid multicloud, ¿no? Y entonces, eh, sí. sin que hasta donde puedas legalmente decirnos, ¿crees que eh, se va a seguir ampliando en corto espacio de tiempo más productos sobre Anthos Sí, claro, es que la casa no se empieza por el tejado, se <risa> empieza... Por abajo. Y entonces Anthos es la base lo que tú has dicho, es Kubernetes, es como virtualizar y empezar a hacer que eso bueno sea multicloud, sea híbrido, etc. Pero solamente antes la base, es como montar un cluster de Kubernetes y no poner una aplicación encima, no tendría sentido. Tendría algo muy grande para nada. Entonces Anthos ha sido creado para poder tratar la información y las aplicaciones en cualquier elemento y BigQuery y Omni es una de las primeras aplicaciones, pero van a caer todas las que tenga sentido ...que tengan un entorno multicloud. Entonces, es solo el primer ejemplo. ¿eh? Perfecto, perfecto. Bueno. bueno, Pedro Pablo, pues eh, muchísimas gracias por, por asistir a, a nuestro evento Morcilla Conf 20. Es todo un honor tenerte aquí y sabemos que eres un fiera con lo, esto de los datos... ...pero nos han contado de que lo que realmente a ti te gusta es rolar por ahí con la moto, ¿no? Y recorrer sí. un poco el mundo. Yo te quería hacer una pregunta sí, sí. personal acerca de, de este tema. ¿Quieres más de, de carretera y manta, rollo como la película de Hacia Rutas Salvajes? ¿O te gusta más ahora que tienes familia y el tema de ir a todo confort? No, soy solo de circuito, sin matrícula, con la Ducati y. y, como a mí y me estrujar. Gusta. Nada más. ¿Eso para qué va a ser? Pero con cuidado. Siempre con cabeza. Siempre con cabeza. Para, para, pero no sé quién te ha contado eso, pero, pero solo para coger en circuito, nada más. Fuera de circuito, ¿no? Sí, nos habían, con un nos habían contado que a ti lo que te gustaba era visitar sitios exóticos. No sabíamos si con moto Joder. o que además, vamos, hasta, sí, también, sí, también. hasta que has tenido a tu peque has sido activo en claro. tema de viajes, ¿no? Sí, pero es curioso, ¿eh? Porque, por ejemplo, en la, el proceso de... yo decidirme de, de Microsoft y, y cuando hice el proceso de Google... Me preguntaron que hiciera una presentación alrededor de los datos, con datos técnicos y que explicara algo. Y lo que puse es un vídeo mío corriendo en un circuito de carreras explicándole cómo funciona el tema de las fuerzas para poder hacer contrapeso y apoyar la, las rodillas y poder cosas nuevas, ¿no? con datos y con mis vídeos. Y yo pensaba que les, les iba a sorprender y sin embargo una de las personas que me, que me entrevistaban me dijo, está bien, pero claro, es que Ducati, si es que yo tengo una onda. ¿Sabes? <risa> Ella corría más y mejor que yo. Entonces, entonces ¿qué eres? ¿De Ducati o de onda? Ducati. Ducati, solo. ya lo sabes. Solo. Me subido en una y algo. No se dio a las presiones, ¿eh? Vaya, bueno. Bueno, pues no nos queremos liar mucho más porque hoy llevamos un poquillo justo de tiempo y nos encantaría poder disfrutar de ti el máximo tiempo posible. Así que te dejo claro. el command control y dale cuando quieras. Vale, pues voy a empezar a presentar, ¿vale? Perfecto. Y... perfecto. Te confirmamos ahora. Vale, estás compartiendo la pantalla y recibido. Te tenemos. Perfecto. Vale, listo, cuando puedas. Pues todo tuyo. Vale. Bueno, pues lo que vamos a tratar durante este rato, por cierto, os pido ayuda al respecto para intentar adaptarme al tiempo, ¿vale? Como vamos un poquito justo, como me habéis dicho. Voy a intentar adaptarme, aviso avisando, ayudarme en esto nada más. Entonces, uno de los primeros elementos por los que cuando decidirme de Microsoft, como tú bien has dicho, y moverme a Google, es por cómo manejar esta cantidad de datos y además sin tener un login. ¿no? Y lo que vamos a hablar, ya me has presentado, o sea que no tengo que hablar, hoy va a ser de cómo tratar estos, estos datos dentro de lo que es BigQuery. Y los que no conozcan BigQuery voy a hacer muy rápido para explicar qué es. A mí me parece, y trabajé en SQL Server, etcétera, me parece... El mejor producto que yo conozco a día de hoy, sobre todo en cloud, por supuesto, no tiene un equivalente, para tratar mucha información. ¿vale? He visto alguna de las charlas anteriores pues para tratar toda esa información. Y han aparecido algunas cosas que yo creo que son interesantes para que lo pueda utilizar cualquier tipo de persona. No solamente el desarrollador, sino al final las personas que van a tratar con, con lo que tú estás programando. Y hay un par que no voy a enseñar mucho, pero quiero que lo sepáis. Y es que se está intentando acercar, como lo que veis ahí en la parte de Q&A, el que tú puedas hacer preguntas en lenguaje natural hacia tu Data Warehouse. Tú imagínate que tienes un Data Warehouse, un petabyte de información, con todos los datos de tu e-commerce y lo que quieres es no saber programar y no, o no necesitar solamente programar y puedes decirle, oye, dime todo lo que se ha vendido de esta promoción hace 10 minutos en esta tienda en particular, así, hablando. Y que él lo traduzca a un transat de SQL. Y como te devuelva la respuesta en donde tú lo quieras ver. Eso es el Data Q&A. Yo creo que es interesante para un perfil. No para el mío, probablemente para vosotros tampoco. Pero, pero yo creo que ayuda. Ahora mismo está en inglés, pero estará en castellano también. ¿vale? Y luego para intentar acelerar, aunque yo creo que ya bastante, bastante deprisa, pues han aparecido cosas como las vistas neutralizadas. Os contaré por qué digo esto. y motores como el VI Engine. Pero hay dos cosas que para el desarrollador, sobre todo cuando está en el entorno de Google, creo que cambian toda la película. Y una es... BigQuery ML, es decir, cuando estás programando y estás utilizando TensorFlow y los demás frameworks alrededor, estás pues con tu SQLEN o con tu XGBoost y con Keras y todo esto, cuando llega tú como data science o como desarrollador en TensorFlow y tienes que hablar con la gente de Data Warehouse, parece como que son dos silos de información que incluso se llevan mal. El poder meter con BigQuery ML el que lo que desarrollas a día de hoy con TensorFlow está embebido dentro de BigQuery para los datos de BigQuery y no tengas necesidad de programar directamente eso, sino colaborar con el Data Science, desde mi punto de vista, cambia, cambia todo. Os enseño qué se puede hacer. Y luego lo que hablabais, pues eso, BigQuery Omni, que luego os enseño cómo funciona. Muy rápido. ¿Por qué BigQuery, BigQuery, BigQuery? Porque en Google, lo que es el ciclo de vida de los datos, desde dónde los cojo, con qué los proceso, dónde los almaceno y dónde los analizo. BigQuery es el corazón, la, la, la pieza fundamental para almacenar toda esa información sin límite y para procesarla. Entonces, tú como desarrollador, normalmente a veces ignoras si un poco ese motor, cuando como programador ves BigQuery, te acercas al créeme con, con ganas. Importante también, y va ver de lo que tiene que ver con, con, la, con la familia OVNI, eh, sin, un, sin un bloqueo. Es decir, oye mira, yo quiero usar Google, pero igual no quiero seguir usando toda la vida o me gustaría usar también eh, otros proveedores o, o trabajaron en premios, lo que fuera ¿no? Todos estos servicios están basados en tecnología open source, es decir, pues Dataflow es un motor de ejecución de Apache, de Apache BIN que lo utilizarás indistintamente, o por supuesto, el viejo conocido de Apache Hadoop con Dataproc, ¿vale? le ocurre lo mismo, BigQuery está basado en lo que es Dreamer, que al final es un paper para, para implementar con un sistema de archivos Capacitor, que de nuevo lo podrías implementar. Eh, todo lo que estoy hablando alrededor de Machine Learning es TensorFlow, que como sabéis, desde tu teléfono Android o donde quieras eh, ocurrir, o PubSub, que es el gestor, el broker de mensajes que se creó para, para Gmail, bueno, pues es compatible con, con Apache Kafka. ¿Vale? Entonces, yo creo que es importante que con la filosofía, que es la, realmente la que tiene Google, ¿eh? crea productos o crea servicios que le hacían falta. BigQuery se creó porque a Google le hacían falta y tú, como tal, lo puedes utilizar con las mismas capacidades a tu escala. ¿Vale? Por eso yo me gusta llamarlo de, de gestionar datos a escala Google, pues que hasta ahí puedes llegar, con el que salváis de, de información. Y luego, para el gobierno de todo esto, pues también están, pues ya sabéis, cosas como los Apache Airflow y, este, y estos elementos. Pero vamos a BigQuery, ¿vale? BigQuery, que os quede claro, es el almacén de datos, ¿eh? ¿vale? Es donde todo Google Cloud, si Google y todas las personas que utilizan Google Cloud, empresas, etcétera, deben o es el mejor sitio para almacenar esos datos. ¿Por qué? Porque al final es curioso, pero si habéis trabajado con datos, normalmente están muy especializados si es un NoSQL, si es un transaccional, si te da batch, si te da tiempo real, cómo, cómo te da toda la información, si es columnar, si están en filas. BigQuery, curiosamente, yo al principio no, no, no me entraba, nos eh, fue una cura de humildad. Dices, no, es que te da servicio a todos esos elementos. De entrada. Yo me gustaría que con unos pocos mensajes, que es la idea que quiero que, que veáis y el por qué os, os aconsejo probar eh, BigQuery desde el punto de vista como desarrollador y como usuario. No hay un límite teórico de información. De hecho, yo he tenido que trabajar con esta base y te sigues moviendo en segundos minutos. Esto es importante. Tampoco hay un límite teórico de usuarios concurrentes. Yo he llegado a ver hasta 10.000 usuarios concurrentes. Que créeme que cuando hablo de concurrentes significa la misma, perdón, diferentes queries todas a la vez. No hay una limitación de tratar esa información en batch, mini batch o en tiempo real. ¿Vale? Da igual. Y esto del tiempo real, el hacer streaming es, es, es, es curioso, es llamativo. Y es por la combinación de Apache Bin más lo que es BigQuery. Y luego añade tres cosas que sería feo que no las añadiera, pero que están ahí. Como os he dicho, la parte de TensorFlow, con Machine Learning, la parte de las librerías de Google Maps. Como sistema geoespacial y luego que tú te olvides, como yo creo que debes olvidarte, de que hay máquinas, de que hay servidores, de que contenedores, hay sistemas operativos. Eso es trabajo de Google. Tú solo tienes que preocuparte de tus datos y de tu código. ¿vale? Y esto hace que almacenes, perdón, que, que, que proporciones todo esto en un mismo lugar. ¿Por qué os pongo esto? Para estar todos en la misma foto. Además, añade todo lo que es la federación de queries. Dado, oye, yo trabajo con un sistema basado en... Cassandra o en un sistema basado directamente en HDFS, me gustaría federar este tipo de elementos, los NoSQL y los, lo que es el, el Storage. Como tal, se puede federar para, de forma directa como todas las externas dentro de BigQuery. Pero mejor que esto, de hecho, para que no sea muy bla bla bla, os voy a enseñar algunos ejemplos. ¿vale? La primera cosa que suelo hacer yo para mostrar BigQuery... Me voy a, con, me voy a conectar a mi consola de Google Cloud para que directamente veas cómo, cómo se trata. Es lanzar consultas y la primera que vamos a enseñar es, oye, pero voy a hacer una consulta, pues, por ejemplo, a toda la Wikipedia, ¿vale? Pues yo entro a BigQuery, aquí están todos los datasets, por ejemplo, hay muchos que son de alrededor de los datos públicos, un par de ejemplos que os quiero enseñar en este elemento, ¿vale? Si yo quisiera, corto y pego, ¿eh? para no tardar mucho, consultar a toda la Wikipedia, como tal, lo que sería un billón en este caso, y buscar por cosas complicadas, como cosas que vayan buscando las, las letras de Google, yo puedo lanzar esta consulta. Que lo lance contra, contra, contra ese dataset y, como veis, pues nada, encuentre todas las ocurrencias en todos los artículos publicados en la Wikipedia que pone algo parecido a Google. O si es un poquito más egocéntrico, dices, voy a buscar todo lo que ponga Pedro en la Wikipedia. ¿vale? Y... O que ponga un like, como Pedro, ¿vale? Entonces, en toda esa misma Wikipedia. ¿vale? Pues dices, lanzo esa consulta. De nuevo, no tarda su tendena no es que salga yo, salga el modo de dar el primero, ¿vale? Con el, el número de visualizaciones de su página, pero encuentras aquí de todo esto de forma directa. O un par más que quería enseñaros como ejemplos también, dice, bueno, mira Wikipedia, me da igual, desgraciadamente estos días, y por eso estamos haciendo en remoto, los datos de lo que es el COVID y demás están ahí. Y Google también los pone a disposición pues para lanzar consultas como esto, ¿no? de todos los... Bueno, pues todos los datos que están sacando en España en particular, alrededor del COVID, como, como resumen, como tal, que de hecho este dataset, si os fijáis, aquí todo lo que tiene el Copy Query, Public Data, que está en la parte de, de COVID-19 y como, bueno, pues en la parte de Europa, en cada uno de ellos. Y bueno, yo me he ido a la, a la tabla de Summary para ver esta información, ¿vale? Si, espero, voy a hacer otra consulta para llegar antes. Si yo lanzo una consulta sobre esto, pues de nuevo aquí tendré todos los datos diarios y de hecho podría hacer aquí cosas como por ejemplo visualizarlos que es, y tan feo como sería pues, el tratar el cómo es la curva y demás y empezar a, atacar mis, a, a, a sacar mis conclusiones como veis, de una forma súper fácil y bastante yo creo que intuitiva y directa ¿no? y, bueno, en vez de visualizarlos que por defecto me no va a poner una tabla pues como una lista y luego empezar a, a maquillarlos etcétera etcétera ¿vale? no me gusta tener que hacer zoom no además este te puedes fallar te puede mucho, ¿eh? Si empiezas a tratar este dataset, empiezas a mirarlo y se acabas como, como esto. Y luego, como último ejemplo, dices, vale, esto está bien, son muy fáciles. Son... Vamos a pensar en que tengas petabytes de información, ¿vale? Me voy a otro, creo una nueva query. Ay, mejor la corto y la tengo, que si no, es imposible. Esto es un dataset. Tengo yo, cliente. En el cual ya le quiero hacer cosillas diferentes, ¿vale? De hecho, mira, si nos vamos a la parte de mis dataset y yo entro aquí y voy a lo que es mi petabyte. Eh, bueno, pues empiezas a ver toda esta, esta información, ¿vale? Ahora, ahora entro yo, aquí estamos. Y, bueno, tablas ingentes, inmensas, en los que manejar esa información normalmente necesitarías, bueno, pues... pues Cientos y cientos de, de servidores, ¿no? Cuando te empiezas a mover en este número de filas, no sé si lo veis bien, con este tipo de información, ya las cosas empiezan a hacerse a veces complejas de mover y sobre todo complejas en el tiempo. Vale, pues hacer una query, como veis, más o menos complicada, ¿vale? Con su join, ese tipo de cosas, y lanzarla desde aquí, que veis, voy específicamente a ellos. Espera, esto es mentira. En el cual estos datos eh, lo, que, lo quisiera, los quisiera tratar, no quiero que los caché, que he ha ido tan, tan deprisa, porque le he dicho que los caché. Voy a lanzarla otra vez. Y se mueva sobre esa información, que está tratando por pues, cientos de... Vamos, en este caso un petabyte completo y como tratas eso, esos elementos, suele ser complicado. ¿Veis? Al final, en unos siete segundos, si empiezas a mover todos esos petabytes sin, sin, sin ningún problema. Yo creo que esto lo cambia todo, porque además el tipo de información, a veces, cuando lo estás tratando, no es información... Muy, muy, estructurada que digamos, ¿vale? Que tienes unas previsualizaciones, como veis, con campos nested, es decir, con, con, con, con información bastante complicada, ¿vale? Entonces, esto es un ejemplo de que vierais lo sencillo que es moverse dentro de BigQuery y, por supuesto, analizarlo y con, con datos, bueno, pues, pues, complicados o, al menos, en, en su volumen, ingentes, ¿vale? Añadido a eso, yo, me, yo estoy contento con unos segundos, pero a veces unos segundos es demasiado tiempo. Imaginaos en cotizaciones, Cosas de datos más, más importantes, ¿no? O seguimiento, eh, lo que tendría que ver con un coche autónomo, o sea, que milisegundos es importante. Para eso se añade lo que es el tema de BigQuery via Engine para reducir aún más lo que es el tratar esa información pues, a milisegundos o, o menos. Pues, estos datos. estos Y luego, BigQuery ML, ML. Quiero equiparme un poco porque es muy importante, como veis, en vez de en tu modelo de datos decirle que es un Create Table, yo empiezo a crear tablas, vistas, etcétera, yo puedo decirle que me haga un grid Model. Es decir, créame un modelo en base en los datos. Y, por ejemplo, pues partir el dato anterior de, de un e-commerce. Con todos los datos de ventas de ayer, creo que me quieres una nueva columna que me prediga cuál va a ser la venta más adecuada o el precio más adecuado para este producto eh, mañana. ¿vale? Entonces, él, con ese grid Model, te va a empezar y vas a decir además qué tipo de aproximación estadística quieres, que una relación lineal, quiero hacer un clustering de caminos, lo que tú estés haciendo, ¿vale? O imp incluso implantar, importar modelos que tú tienes hechos en TensorFlow. Esto cambia todo porque luego le haces un select. En vez de hacer un select a la tabla, le haces un select al modelo. Entonces, en base a ese modelo, empiezan a decir, pues, ¿qué, ¿qué debería hacer? Es verdad que se restringe exclusivamente a los datos que están dentro de BigQuery, que ya son muchos, pero son datos, bueno, es que, que son de un tipo no tan grande como pudiera ser un modelo creado específicamente de Machine Learning en TensorFlow, pero acerca mucho a un punto intermedio. Y además, todos los temas como lo de la definición de los hiperparámetros, la elección de superparámetros hiperparámetros que requiere un conocimiento importante, lo hace él de forma automática. Ahora mismo que os fijáis, hay dos modelos principales de, de BigQuery, de clasificación y de regresión, en el que bueno, pues básicamente está contemplado casi todo lo que suele ocurrir. Y si alguno se ha movido un poco con la... Por lo que esos diferentes servicios a de TensorFlow de Google, veis que hablo todo el rato de TensorFlow, etcétera, y aparece BigQuery Mail, dice, oye, ¿y AutoML es lo mismo que BigQuery Mail? No. AutoML te crea también modelos de forma automática con tus datos y a partir de ahí te deja consumirlos, pero pueden ser cualquier tipo de datos, bueno, o bastantes diferentes tipos de datos. En el caso de BigQuery Mail es un paso anterior más sencillo que solamente a, aplica a los datos que están dentro de tu BigQuery que recordad que es el corazón de lo que Google te proporciona. Y luego, último punto, que yo creo que estaría feo también y que yo al menos no conozco otro sistema que lo tenga, es que, hombre, teniendo Google Maps por ahí como programador, no ser capaz de utilizarlo y lanzarle consultas geoespaciales, geométricas y geográficas para que al final tu aplicación tenga la misma capacidad que tiene Google Maps de forma directa, como veis en ese ejemplo, simplemente con una query, pues estaría feo que Google lo ha y está como tal dentro. ¿vale? Voy a acabar en esta parte para pasar a la parte de OVNI con cómo hacemos tiempo real y cómo haces tiempo real dentro de BigQuery y es porque el motor de ejecución, de consumo, lo que ingesta esta información para BigQuery puede ser directamente Dataflow, como os decía eh, Apache Beam, que te permite como desarrollador lo ha manejado en Python y con el mismo código tener lo que es el procesamiento de streaming en tiempo real, como os decía, eh, sensores, coches, cotizaciones, lo que tú que caso haga, y eso mismo que aplique para los BATS, lo que toda la vida hemos hecho. Y fijaros que seguro que me preguntabais anteriormente qué raro sería, ¿verdad?, que no fuera creciendo la familia de Omni en unos cuantos más servicios que están tan relacionados Y vamos a la parte de Multicloud que, eh, con BigQuery que yo creo que es la más interesante y quiero que os quede claro. A veces se habla de, oye, y Google quiere tus datos y coge tus datos. y Nada más lejos de la realidad, en mi opinión. Y de hecho, BigQuery Omni lo muestra y lo, lo especifica no como una simplemente conversación, sino como un servicio, un producto. ¿Para qué vale BigQuery Omni Todos lo que queremos es coger información de las diferentes fuentes, todo lo que estamos tratando habitualmente y de las diferentes nubes, de Azure, de Microsoft y de, y de Amazon, por supuesto. Y ese, ese es el mundo real. Y Google decide que su mejor servicio, que es BigQuery y probablemente, sobre todo en el área de datos, eh, no sea exclusivo de Google, ni solo de Google Cloud, sino que se puede utilizar en cualquiera de los elementos de las nubes que tú quieras tratarlo. Os enseño cómo. Como bien decíais, esto no se crea porque sí, sino que tiene una estrategia ya varios años, que es lo que os decía que es anzos Ansos es el producto o servicio de Google para permitirte como empresa o como particular el poder trabajar donde quieras, no donde te digan, no seguir el dictado de los tres grandes hiperscalas, sino, oye, yo quiero seguir on-premise, en on-premise. Yo quiero hacerlo en Google, eh, Google, quiero hacer en las otras grandes nubes, hazlo en las otras. Pero hazlo con una tecnología homogénea a todas ellas. No te quedes en donde te estén indicando o obligando y bloqueando ellos, como ha pasado en las décadas anteriores con los temas de base de datos propietarias. Eso aplica a la, a la arquitectura y aplica al desarrollador. Yo como desarrollador quiero hacer el CICD con mi Jenkins, con mi Ansible, con mi Terraform, que me dé la gana. ¿Vale? Y con la, con, con la base tecnológica, pues con un Kubernetes, con un Istio, con lo que yo quiera, ¿vale? pero que sea lo mismo, y eh, que sea algo, lo que hago una vez, sea lo mismo para todos los entornos, esos anzos. Y por lo tanto, intentar eh, evitar, esto es un poquito de marketing, así que lo voy a pasar, el eh, tener estos problemas. ¿Qué aparece con BigQuery? Pues al final yo te estoy dando una solución eh, con BigQuery, como os enseñaba, en Google Cloud, pero ¿qué ocurre con lo que está en todas las demás? ¿Qué es lo que te ofrece casi todo el mundo? Cópiame los datos, haz una ETL, ponlos aquí, normalizalos. Luego ya te devuelvo yo los resultados. Está bien, pero estás obligando a las personas a hacer lo que no quieren. ¿Vale? Ellos querían seguir consultando la información donde tenga que estar, donde no pueden, porque hay negocios regulados, hay gobiernos, hay todo que tiene que tener el dato donde está. ¿Vale? No hay problema. BigQuery, por ejemplo, que todos nos conocen a Google por la publicidad. BigQuery es el mejor consultando los resultados de publicidad Tuyos, como cliente, ¿vale? Pero hay cosas que tendrás en Amazon seguro Desde hace años, en S3 ¿Vale? Que hemos utilizado BigQuery Omni también en Amazon Y la, el resultado de ambas dos Visualizado donde tú quieras En tu aplicación, por ejemplo Esto técnicamente, haciendo un poquito de doble clic Básicamente te permite, como veis El que yo tengo BigQuery En Google Cloud Como los ejemplos que os acabo de enseñar Por ejemplo, el petabyte, de COVID, etcétera Almacenado en Google Cloud y todo está dentro. Pero también hemos desplegado como Google en Amazon, en este caso, y también en Microsoft llega en breve, BigQuery, ¿vale? Sobre su infraestructura con su almacenamiento para que se consulte allí e interoperen. Y tú decidas cuál es el punto desde donde quieres conseguir la información. Un vídeo muy rápido, muy, muy, muy sencillo para que veáis cómo funciona esto en un vídeo. Como veis, la idea es que podáis conectarte, como la consola que yo he abierto anteriormente, Lanzar tu consulta y en la consulta directa es capaz de ver que de los datos no solamente están en Google, que están también en Amazon. Se comunica vía Anthos con Amazon, se comunica vía Am eh, Anzos y BigQuery Omni con S3, realiza en la computación en Amazon y devuelve los resultados a la consola, es decir, el, el, el frontal de la persona que lo ha pedido, donde fuera que esté, sin más, independientemente. vale No solamente en Google. Con lo cual, si os fijáis, y ya por terminar lo que es la parte más técnica, lo que aquí estoy eh, permitiéndote es, utiliza tus datos donde estén. Simplemente te he puesto una capa básica de multicloud híbrido, que es en este caso anzos directamente desplegada. En este caso os estoy poniendo el ejemplo de, de Amazon porque ya está, en, eh, no está ni en beta ni nada, ya está disponible. La de Azure sale dentro de poco, ¿vale? Y, y más y más que irán saliendo. Tú como programador, pues, es el consumidor de esa información, será una aplicación que tú has hecho, un informe de BI, tu hoja de cálculo, donde tú estés trabajando, ¿vale? Y utiliza lo mejor de ambos dos, sin más, ¿vale? Sin necesidad. Con lo cual, no copies los datos, no los tienes que mover, los securizas según cada uno te mejor te lo, te lo establezca y utilizas una única visualización, ¿vale? Entonces, por terminar, quedo lo más lo más apriso que veo, si os fijáis, la idea. Para gestionar datos es que sean sin un locking, ni en el formato, ni en la localización, ni el tipo de recogida de información, en batch o en streaming, consultándolos en tiempo real o en batch, en función de lo que te pida el, el caso de uso. BigQuery siempre es el motor de ejecución para, para esa, esa información como tal y luego consumelos desde donde mejor te guste, desde el notebook de Jupyter, desde tu hoja de cálculo, desde la herramienta de DBI, tu aplicación a medida... Lo, lo que fue y nada más no he podido ir más deprisa perfecto Pedro Pablo pues muchas gracias por, por la charla eh, te nada. tenía que comentar unas cosillas unas a ver, unas preguntillas que he encontrado por aquí. Un segundo. Vale. He visto en redes sociales que me han comentado que, ¿cómo ves que están posicionadas hoy en día las bases de datos como MySQL o Postgres en contraposición a las soluciones de pago como las de Oracle, Microsoft, SQL o Teradata? Sí. Pues es curioso, porque es verdad que hace unos cuantos años Oracle, por ejemplo, en mi opinión, era la mejor solución de base de datos on-premise, Aparecieron esas bases de datos eh, open source, como las que convencionas, que sí han sido capaces de aprovechar lo que es el mundo del cloud, y entonces, han, en mi opinión, han pasado pues, por la derecha a lo que es esas bases de datos más propietarias. De hecho, ahora lo que están en estos últimos años, los DACLES, pues, SQL Server y demás, donde yo trabajaba, es añadiendo lo que es el, las funciones de cloud para ponerse al mismo nivel. Pero creo que el mundo es open source y en la parte de datos necesita estar muy muy variado y diverso. Y aunque hay sitio para todos, eh, que de hecho será híbrido, creo que se han puesto muy nivelados. Anteriormente cada uno tenía su nicho y creo que les han ganado en velocidad. En el caso de Google, además, se han creado varias de esas para, por dos cosas, porque lo necesitaba por escala y, y para liberar de lo que es el, el mundo de las licencias. O sea, hecho, un segundito, de... en, el, en el caso de, de Google, ¿Cómo ves, cómo se ha posicionado las MySQL esta que han sacado de, de segunda generación? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué papel juega respecto a todo esto? Completo. Dado que en el caso de Google, todas estas bases de datos, eh, los diferentes sabores, eh, transaccional, no SQL y demás, open source, tienen su, su versión como software as a service sobre Google Cloud. En el cual eh, Google algunas las ha creado, pero en donde no las ha creado, directamente con las empresas open source que las manejan, hablando, por ejemplo, claros, como MongoDB, por ejemplo, o MySQL o Postgres, las damos como servicio para aislar de la infraestructura y también eh, ayudar a las empresas que realmente en el mundo open source están evolucionando eso. No haciendo un fork y poniendo una versión propia de Google, ¿no? Todo lo contrario, sino trabajando conjuntamente con, pues como te digo, por pues, ejemplo, con los okay. B, con los POSOS y demás. Esa es la aproximación. Vale, y piniendo tú de todo el mundo, además de, de base de datos, ¿qué piensas cuando ahora mismo realmente también, en cierto modo, analizas el mercado y ves que Excel, al final, sigue siendo el Business Intelligence de medio planeta? Sí. Es curioso, es curioso, pero yo lo entiendo de la forma siguiente. Cuando alguien me pregunta, oye, ¿cuál debería ser la venta que yo utilice de Bay? Digo, la pregunta está mal formulada. Es dependiendo de los grupos de usuarios que tú tienes y tú cuando haces una aplicación o eres una empresa tienes claro que tienes al menos tres grupos de usuarios unos que son simplemente unos lectores, como puedo ser yo en el cual recoges una información la lees como mucho y no le haces nada con ella, uh -huh. otros que son más avanzados y los cuales modifican, tratan esta información y otros que son los que las crean, los informes entonces, ¿hay una herramienta buena para todos? Mi opinión es que no que este es el punto importante en el, en, el, en el medio, ¿vale? Los que recogen esa información y juegan un poco en ella. Pero quien crea esa información necesita herramientas más avanzadas, como los Tableau, como los Looker, como los MicroStrategy, dependiendo de diferentes criterios. Y los que solamente la leen, como yo, que no, no nos dedicamos a hacer informes, a mí preséntamela como quieras, en una página, en un PDF, en donde dé la gana, porque yo soy un simple lector. Entonces, este en las pasadas décadas era la herramienta de BI por defecto, y yo creo que lo ha hecho muy bien, es una herramienta fantástica, pero era bueno para todos, y malo para todos. Ahora hay la capacidad de que cada, en función de lo que tú hagas, puedas elegir esto, un desarrollo o una herramienta a medida. Y ese es mi, mi punto de vista, esto no es de Wall esto es mi punto de vista puro y ¿eh? Perfecto. Pues nada, entonces espero que todos los que estamos aquí, developers y cualquier persona que vea ahora o vaya a ver este vídeo, tome esas ideas y las intente integrar pues bueno, hacia su empresa o hacia todo el mundo tecnológico al fin y al cabo que, que conozca. Así que muchísimas gracias por, por tu intervención, ¿No? por esta ponencia y por esta pedazo de Hostia. píldora de conocimiento que nos has regalado. Sí, muchas gracias.